Solamente podemos ser felices cuando logramos el equilibrio perfecto que nuestra alma necesita. La felicidad es tan diversa como diversos son todos los seres que habitan el universo. Por eso, toda ley que brote intentando un común denominador entre los seres humanos siempre tendrá controversia. En sí, todos sentimos tener la razón, y en realidad la tenemos, porque somos individualmente diferentes, física, mental y espiritualmente. Cada uno de nosotros es un mundo aparte, obras maestras que jamás se podrán ni siquiera falsificar, porque el escultor es el creador de todo y todos. Escuchen, nunca oculten quiénes son, porque tanto el lobo como la oveja se distinguen de lejos. Jamás pienses que hay seres inferiores o superiores que tú, porque el principio y el final de todos es el mismo. Aprendan a votar en vez de reciclar así tendrán espacio para almacenar nuevas experiencias y adquirir sabiduría humanos vivan con un solo fin encontrar su felicidad y no la de los demás pues cada uno es responsable de su existencia en el planeta Tierra.